En ese sentido me voy a referir a tres aspectos. Uno, el fundamento del proyecto. Dos, las normas que contiene o que comprende. Y tercero, la opción por la que ha actuado nuestro legislador. En primer lugar, respecto al punto que ya señalé, se ha dicho que este, es que este impedimento es obsoleto, que es arbitrario, discriminatorio e injusto respecto de la mujer. En ese sentido, quisiera ser rigurosa respecto de que esta... Eh, este aspecto es considerado o ha sido considerado por el legislador desde hace mucho tiempo, pero también mantenido, no obstante, las modificaciones en materia de filiación, porque tenía un propósito muy claro, que es evitar la confusión de paternidad y los efectos perjudiciales que ello produce en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y así también otorgar eh, inmediatamente un representante legal del hijo a propósito de la emancipación, pero eso es una finalidad antigua. Pues esto eh, nos lleva a pensar y a sostener que en realidad tenemos que ser cuidadosos cuando decimos que es discriminatorio, porque esta disposición eh, no, no, no menoscaba ni obstruye el reconocimiento de un derecho a la mujer, ni tampoco el ejercicio del goce de los mismos, sino que atendía la finalidad ya descrita. Una segunda cuestión que quisiera decirle es que este proyecto inicialmente solo contemplaba el artículo 128 129, pero posteriormente al calor de la discusión en, entre los parlamentarios para que esto pudiese conducir y, y constituirse en una ley, es que eh, eh, se agregaron otras disposiciones el artículo 76, el la, un nuevo artículo 184, que era un 184 bis, pero que finalmente terminó en esta última etapa siendo eh, la inclusión de un inciso. Es muy importante tener claridad de cuáles son las funciones y la ubicación de estas normas. El artículo 76 es una norma que se ubica en el principio y fin de la existencia de la persona, tremendamente importante en términos de una presunción respecto de la época de la concepción y que es de vital importancia si uno considera el artículo 180 que se refiere a la filiación matrimonial. Luego, la segunda disposición, artículos 128, 129 y 130, son eh, disposiciones que se refieren a los impedimentos por segunda nupcia, que no conllevan eh, como sanción la nulidad, sino otro tipo de sanción. Y finalmente, las disposiciones de 184, que es la determinación de la filiación no matrimonial, y luego, que en principio era tocado, el artículo 188, respecto del de reconocimiento a propósito de la determinación de la filiación no matrimonial. Entonces, es muy importante con ciertos aspectos para no confundirlo, ni fijar, eh, digamos, eh, situaciones que finalmente, como es el utilizar un examen, que son pruebas que se utilizan una vez que se inician acciones para determinar la filiación. Aquí de lo que estamos hablando en primera instancia es solo el impedimento para contraer segundas nupcias. Y respecto del, segundo, del último punto que yo señalé, aquí el legislador no, eh, afortunadamente parece que miró el derecho comparado para darse cuenta de que este impedimento no es ninguna cosa que nos deba asustar por cuanto hay ordenamientos en el siglo XXI y que nosotros generalmente observamos que pertenecen a la familia romano-germánica que mantienen este tipo de impedimento. Eh, particularmente me estoy refiriendo al derecho italiano. Pues bien, en nuestro concepto y en mi concepto yo soy de parte de la doctrina que yo hubiese mantenido el impedimento, por cierto manteniendo la posibilidad de que se hubiese pedido autorización al juez para aquello, cosa que hoy día sí se permite, no obstante la disposición no lo señala. Y luego también hay otras posiciones como de otros derechos, como el derecho alemán que en realidad han dado prioridad a una, eh, a un, a una paternidad cuando eh, se ha eh, llevado a cabo o, o finalmente se ha concretado esta confusión, pero nuestro legislador optó finalmente por una solución que es que eh, a partir de los plazos que se establecen en esta materia, ha permitido digamos de que las mujeres que contraen matrimonio digamos pues, eh, luego de un primero, eh, eh, mantener la presunción de paternidad cualquiera sea la fecha o el término en realidad, eh, no obstante permitirle al segundo marido poner en movimiento el ordenamiento jurídico si quiere desconocerlo y luego, habiendo desconocido, otorgar la presunción al primer marido. Eh, esta solución eh, eh, es una solución, digamos, buena en principio y que eh, permite eh, efectivamente concretar la finalidad que se perseguía, que como digo al principio, solo debería haber abarcado el 128-29. Así entonces hoy día tenemos un conjunto de disposiciones que han sido derogadas, pero también que han podido ser concordadas con otras a partir de la modificación que también se, eh, se hace al acuerdo de unión civil. En ese contexto yo quisiera decir que bueno que observamos eh, que principio el principio el, el proyecto ha mejorado sustancialmente, de lo primero, y en particular de las indicaciones que le hicieron en el transcurso y que eso ha sido gracias, digamos, me imagino, a la discusión que se ha dado en el Congreso, pero también el aporte que ha hecho la doctrina. Bueno, respecto de la segunda pregunta que me ha formulado la Biblioteca del Congreso Nacional, esto es si se mantiene algún otro elemento que, eh, a modificar para hacer realidad la derogación de tal impedimento, es decirle que afortunadamente... El legislador ha escuchado la doctrina y, por cierto, me imagino que ha hecho una discusión acuciosa para eh, llegar a la finalidad, digamos, que pretendía. Entonces luego en ese contexto efectivamente derogó el artículo 128, el 129, el 130 e introdujo como dije un inciso eh, en el 184 y además afortunadamente estas disposiciones hoy día son coherentes también con otra modificación que se hace al acuerdo de unión civil. En ese contexto y de forma muy general si la idea es terminar con el impedimento yo creo que la situación ha quedado eh, completa. Pero también eh, eh, quisiera advertir lo siguiente, que respecto de las segundas nupcias, si bien estábamos hablando del impedimento de la mujer, igual permanecen impedimentos impedimento eh, para todos, no solamente para mujeres y hombres, pero que obedecen a una finalidad muy importante, que es que no se confundan los patrimonios eh, de, de, pertenecientes a un matrimonio anterior y luego se confundan con el patrimonio que se adquiere en un segundo matrimonio, en particular si se contrae el régimen patrimonial de la sociedad conyugal, y el patrimonio que tendrían los hijos de este primer matrimonio. Eh, luego, eh, también eh, quiero advertir que se mantiene una sanción que empieza diciendo que el viudo o divorciado, ¿ya? entonces eh, respecto de este, se mantiene este impedimento, y también esta sanción, recuerde que esto todo en el contexto de impedimentos establecidos por la ley pero que no tienen la sanción de la analogía sino otra sí quisiera terminar diciendo que el artículo 130 eh, en el inciso segundo mantenía una disposición que se refería a la responsabilidad eh, que, ten, que pretendía reparar el daño que pudiese provocar a las personas esta confusión de paternidad esta disposición, eh, en particular el Cienzo II, que es lo que están refiriendo, es tremendamente importante si uno analiza desde el punto de vista del de principio de no dañar y la reparación integral del daño. Hoy día se ha visto, eh, a través de eh, derechos comparados y en la práctica de los tribunales de justicia, cómo han aumentado las demandas de indemnización de perjuicios a propósito de la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Eh, ¿Por qué? ¿O a propósito de qué hechos? Eh, por ejemplo, de reconocimientos por complacencia, eh, porque alguno de los padres no ha querido intencionalmente dar información respecto del origen biológico de los hijos, eh, o bien derechamente de quién es el padre... Eh, unas eh, o bien, sea ya saliendo en el contexto, vulneración de otra índole, como obstruir de forma intencional la relación directa y regular con alguno de los progenitores, en fin. Por lo tanto, este inciso era muy valioso desde el punto de vista de la protección de la persona en toda su dimensión eh, a través de eh, la reparación del daño, como he dicho. Así entonces, si la pregunta es si hoy día se mantiene... Eh, algún impedimento u otra materia que modificar en el entendido que estamos hablando de eliminar este impedimento, yo creo que afortunadamente el legislador eh, en, en ese fin ha modificado estas disposiciones y esta modificación eh, lo ha hecho también considerando las presunciones que existen o que existe, o que va, o va, y que ahora probablemente van a dejar de existir en el acuerdo unión civil no obstante la agregación que se hace, porque se elimina el 11, pero se hace una agregación en otro artículo eh, respecto a esta materia para que quede finalmente eh, esto de forma eh, coherente, sistemática y armónica. <risa>